Hola ¿qué tal amigos, continuando con el curso de Laragon pues Ya sabiendo que Laragon, miremos qué fácil es la instalación Primero nos vamos a la página oficial de Laragon, laragon.org Y presionamos el botón descargar Nos conducirá a la página principal En el cual tendremos varias opciones Dependiendo del tipo de instalación que queremos hacer, hay instalación para PHP, para Ruby, Mongo, Python. También tendremos una versión de Laragon portable. Eh, en el caso de nosotros, eh, tomaremos la opción de PHP, MySQL y NGX. Eh, Vamos a la parte de acá arriba y seleccionamos descargar. Tiene un peso aproximado de 112 megabytes y viene instalada la versión PHP 1.7.7 como principal. En la página de descargas esperamos 5 segundos y seleccionamos la carpeta en donde queremos hacer nuestra descarga. Yo no lo voy a descargar porque ya cuento con el y lo que haré ahora es ir a la carpeta y instalar a arrancarlo como administrador seleccionamos el idioma, escogeré español y le doy siguiente escojo la, la ruta de destino, en mi caso tomaré el disco E y presiono siguiente Nos pregunta que si queremos seleccionar o el editor eh, que traerá por defecto que es pack Plus Plus, seleccionaré que no y presiono siguiente. Y presionamos instalar. Esperamos unos minutos. Mientras se ejecuta la descarga, pausaré el video para que no se haga tan largo. Ya está por acabar, esperamos unos segundos más y le damos finalizar, se disparará de inmediato el aplicativo Laragon, inicializamos automáticamente, se abren los hooks virtuales, le damos permiso al Apache e igualmente al, al MySQL esperamos unos segundos no debe tardar en aparecer y le damos permiso una vez con el servidor ya instalado y corriendo podemos ir a la página principal el cual nos dirá que ya está perfecto